Violencia contra la mujer es cuando te quitan tus derechos y no te atienden tampoco, eh, nunca te quitan toda la razón, te arrinconan a un lado y que eres una inútil, que eres una subnormal, por ejemplo, eh, o sea, una serie de cosas, de amenazas, que, que claro, tú misma te vas como yo digo, te vas arrinconando en un lado como un inútil, porque dices, ¿será verdad? Entonces llega un momento que no te ves capacitada, nada más que hablar con las personas que te dan consejos, pero claro, esos consejos lo primero que dice, pues solucionalos, por ejemplo, en tu casa, porque no hay derecho que te insulten,